Estás por ver, algunas extraordinarias razones, que deberías considerar, para intentar ser vtuber, y por ende, ser sumamente bonito. El propósito de esta sección, es contarte algunas cosas curiosas, respecto al video más reciente. En este caso, ¿por qué si deberías ser vtuber actualmente? No sin antes, contarte un chistorete, jajaja. Ja, ja. Y es que, ¿sabes en qué se parece una linda gatita, a una escopeta? En que ambas tienen gatillos. jajaja ja, ja. Y bueno, eso era todo. Sin más, comenzamos. ¡Hey, Cubo! Soy Cuqueto. Sé bienvenido al canal. A continuación, algunos consejos muy interesantes que nos gustaría compartir contigo respecto al video, por qué si sí debería ser un VTuber actualmente. Todo esto de la mano de Shiny, una genial VTuber que me estará apoyando el día de hoy. Recuerda que todas sus redes sociales estarán en la descripción. Pero bueno, sin más dilación, ¡vamos allá! Hola a todos, yo soy Shiny y les daré 5 tips para empezar en este bello mundo de VTubers. A mí me quedan con el programa V-Roy Studios. Es un programa japonés, pero también está en lenguaje inglés. Ahí pueden diseñar el color de cabello, ojitos y vestimentas Si a ustedes les complica todo eso al principio, les doy el consejo número 2 Que es unirse a la página BOOT.PM Es una página japonesa donde muchos ilustradores tienen sus diseños para b si sino solamente el cabello, ojos y ropas como dije anteriormente Algunos son gratuitos y otros son pagados pero aún así pueden escoger libremente. No olviden que si la escogen, tienen que darles el crédito a la página ya que se tomaron su esfuerzo y tiempo en crear cada uno de ellos. Como tercer consejo, les voy a dar el programa que uso para hablar con ustedes en este momento. O hacer gameplays o hacer stream. Que son el V Magic Mirror y el 3DN. Pues ellos dos son totalmente gratuitos también. El Magic Mirror es de PixieBip y es totalmente gratuito, pueden buscarlo en Google en cambio el 3TN es de Steam, a la vez también es gratuito obviamente si a esos programas no les funciona bien en su computadora no se asusten, también hay otros programas gratuitos en Steam escojan bien y podrán hacer un maravilloso video, no lo olviden como cuarto consejo les doy el programa para grabar y ese es el OBS, no solo los VTubers lo usamos, también los youtubers y los gameplays son muy fáciles de usar, créanme. Al principio cuesta obviamente usarlo sea por la voz, o el movimiento, o el mismo juego. Pero con paciencia realmente pueden hacerlo muy bien. Y todos estos consejos me llevan al último, que es que cuando nos complica una cosa, seguir tutoriales. Así es, yo no hice esto tan fácilmente, me tomó casi un año completar todo esto... Pero seguí varios tutoriales sea en este bello mundo de YouTube, o sea, los mismos VTubers que me dieron consejos, así es. No tengan miedo de preguntarles a algún VTuber algún consejo de cómo empezar, porque los VTubers latinos realmente ayudamos entre muchos y entre nosotros, así que no tengan miedo de eso. También muchos VTubers empezaron a hacer los tutoriales en YouTube en español para usar los mismos programas que estamos usando ahora, así que no tengan miedo. Eso es todo, les deseo mucha suerte en este mundo VTubers y espero que les vaya muy bien. Adiós, adiós, bye bye. Y bueno, si me estás escuchando en este preciso momento, déjame decirte que es todo. Agradezco de corazón el apoyo de Shiny, una extraordinaria persona de la cual tienen todas sus redes sociales en la descripción. Sin más, espero sinceramente el video te haya gustado, porque honestamente a mí me encantó. Vale, bye.